Bueno, esta madre no sirve para nada, porque al principio te una espada verde, entonces para quitar la gris, además esa bota que sale ahí, cuando ya tengas un personaje como ella, vas a tener siete moradas, así que de nada sirve. Bueno, vamos con el siguiente. No, no, no Madre no sirve para nada, solo para tomarte fotos con tu novia que no tienes, por cierto, y para eh, ponerte a pensar en medio combate, loco, porque te pones eso y se te puede levantar y te pones a pensar, loco, y para eso ya Así que, bueno, aquí les dejo una demostración de lo que sería. Sí, totalmente. Eso es lo único que funciona esa cosa. Esta personaje, recordemos que mm. es la más débil, así que por eso la pongo en el top 4 o 3, no sé por dónde voy. Bueno, por eso le pondríamos a Hambre, solo la usamos total. Luego. Esta madre no es decir que no funcionan los rojos porque te curan, te protegen de la nieve, pero los azules te dan cosas comunes que no se ven para absolutamente nada porque solo te dan cosas grises, espada grises, cosas grises que te están un inventario estorbando. Bueno, vamos con el siguiente, loco. Bueno. Estos no sirven para nada porque minutos después de tener los grises te encontrarás al menos uno verde. Y echarás ese gris a la basura o lo tendrás ahí de recuerdo. Bueno, no sirven para absolutamente nada porque no te cura nada. A menos que seas un tráiler que presume de que se, se mata a todos con los grises. Así que bueno, tendrás verdes minutos después de tener el gris. Así que bueno, a la persona que aparecerá aquí en pantalla y bueno, que su video derecha eh, salgo sé lo mucho que critican pero bueno, ellos no me gustan que bueno, video, que y el mío, obviamente y bueno, quería agradecerles por todo el apoyo de todos los videos de Genshin Impact que...